La magistrada María Brito asegura que el Ministerio de Medio Ambiente investigará casos de intoxicación en escuelas próximas a parcelas de arroz en el Distrito Municipal de Zenubí. Dijo además que tomarán medidas al respeto. Nosotros hemos estado sosteniendo encuentros con todos los sectores que tienen que trabajar la problemática de contaminación por aplicación de, eh, de fumigantes,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 Se recuerda que varios niños, profesores y el personal de la Escuela Camila Enrique de la Comunidad de Cenoví y del Liceo Más Enríquez Ureña de la misma localidad tuvieron que ser atendidos en el hospital público de esa zona tras presentar signos de intoxicación. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.